Los generadores de taquiones están a la venta. Para adquirir uno, comunícate vía WhatsApp por mensaje de texto con Federico al número más 52 998-577-8650. Federico te guiará para que sepas cómo hacer el depósito y ahí entrarás a la lista de espera para los generadores de taquiones estarán saliendo a finales de enero del 2022 el valor de estos equipos es de 1.240 euros un valor que supone más o menos unos 30.000 pesos mexicanos el generador de taquiones se compone de un equipo tipo darson val modificado al estilo tesla que genera corrientes de neutrinos las cuales las carga y las disrumpen al módulo superior estas corrientes de neutrinos son altamente beneficiosas para el sistema celular del cuerpo humano y además mata los parásitos que nos producen la vejez y las enfermedades. El equipo que estoy ofreciendo consta de dos electrodos, los cuales consisten en dos tubos de vidrio o de cobre, a los cuales con las manos uno se conecta al equipo. Paralelamente tiene un... Coil, tipo panqueque, en el cual uno se puede sentar y quedar dentro del campo de punto cero. He descubierto que todas las enfermedades del cuerpo humano responden a lo mismo, parásitos. Por lo tanto, una máquina que mata parásitos cura todas las enfermedades del cuerpo humano. Las sesiones son diarias, van desde los 5 minutos hasta el tiempo que uno pueda estar conectado a la máquina más tiempo uno esté conectado a la máquina, más parásitos uno estará matando. Según palabras del mismo Nikola Tesla, tan solo son suficientes 5 minutos por día. Esto sucede para lograr un equilibrio entre lo que uno mata y el tiempo que tarda el cuerpo en eliminar las toxinas. Recuerda, finales de enero del 2022, principio de febrero, estaremos entregando la nueva camada de equipos generadores de taquiones llamados Zeus, que no solo matan los parásitos del cuerpo humano y permiten la regeneración del cuerpo, sino que el cuerpo al no tener ya interferencias, se restablece la conexión parasimpática, fortaleciendo al sistema inmune. Debes saber que esta máquina produce efectos secundarios y es que te verás más joven cada día que pase. Ya que la vejez es provocada por los parásitos y al no tener más parásitos, nuestro cuerpo empieza a rejuvenecer, dando...